Buongiorno amici. Arriba toda la primavera, el sol, nacen las flores, inician los a cantar. Good vibraciones, buenas vibraciones. El giorno de hoy voy a hacer tres ejercicios isométricos. ¿Qué son ejercicios isométricos? Son contracciones de un grupo muscular o de un músculo. Durante, que durante la, el, el ejercicio el músculo no se exposta, ejerce una Atención, por el giorno de hoy voy a hacer tres ejercicios estos tres ejercicios son el plan Vamos a hacer un poquito la elevación frontal Con cuesta de botella Y vamos a utilizar el, el, el, el, el, el, el muro el muro. Tú lo no fuiste a casa, el muro Vamos a hacer el escuote Vamos a hacer estos tres ejercicios que te van a ayudar a mantener la fuerza. Los ejercicios isométricos son importantes de adivinar a nuestro eh, plan de entrenamiento. Voy a hacer así, voy a hacer dos eh, minutos y medio por ogni ejercicio. Cierto, tú a casa lo puedes, lo puedes variar, puedes hacer un minuto y medio, tres minutos, cinco minutos, veinte minutos, una hora. Todo depende de tu capacidad física. Yo lo voy a hacer solamente una vuelta vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad a nuestros a nuestro brazos he fatto el otro giordo 100 piegamentos y ancora me fa mal el pectorale Oiga, ha servido con el ejercicio qua sopra te lascio el link de, de, quel, de, de cuesta 100 piegamentos he fatto 5 tiempos de piegamento, piegamento donde se elabora el brazo eh, el brazo y el pectoral. ok, abro, chiudo abro, chiudo Ta ta ta, ta ta ta buena buena vibraciones buenas vibraciones si tú a casa hay el manubrio va a ver el manubrio va ver el manubri. yo aportando con un poquito de botella aspecto aspecto fallo tuto todo, todo inicio con el inicio con el plan segundo con con el ejercicio de gambe y por último con el de la botella segundo me de la botella <laughs> sale un poquito así pero va a ver el probar probarci probarci probarci uno y uno eh, proba la suya, capachita ok vamos a iniciar vamos a iniciar ok perfecto vamos a iniciar con vamos a iniciar con, con vamos a hacer plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan plan por 2 minutos y medio he impostato mi timer esperamos esperamos para pide la pide 2 minutos y medio. voy a acercar mi timer como he dicho prima tú puedes modificar el, el tiempo a casa acá Acá se hace 3 minutos, 5 minutos. El récord en plan son motores. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a hacer el plan. Plan directo, así, directo. Me expuesto. Este es un ejercicio isométrico. No se ejercen, esúmate. Ninguna flexión, el músculo se mantiene siempre en la misma posición. Vamos a hacer 2 minutos y messo. Si tú rieses, haz 5, 10, 30, 40. Respira profundo, concéntrate, que ce la fai. Tú te la fai conmigo. 2 minutos y mezzo. Pues este ejercicio te va a ayudar a mantener la fuerza del abdomen abdomen el récord de puesto está en en otor. y tú por qué no hay 5 10 Vamos a parar 45 segundos de recupero. Solo una vuelta. Ok, ¡Ah! te la llamo falta, te la llamo falta, te la llamo falta. Vamos a reposar en 45 segundos. Vamos a hacer nuestro segundo ejercicio eh, tipo squat Vamos a utilizar en casa el muro, el muro. O, o, o la, o la, ¿cómo se dice en español? La reja. Yo que, no tengo, yo que estoy aquí afuera, eh, en, en, en cueste de campo, lo voy a, voy a meter la espalda acá. Una posición directa. Dirita, dirita, seduto, seduto, me concentro, lo guardar eh, la revista, <ríe> oiga, se siente el abdomen, ¿no? se siente, cuando se esquece, cuando se esquece, ok próximo, guardalo qua, guardalo qua, seduto, seduto, esta posición, guardalo qua, guarda, dirito, diritto, guarda, Diritto. Lego el jornal, testo <ríe> positivo, Inicia a tremar un poquito la gamba, pero no te preocupes, tú seas una persona gladiatoria, no seas una gallina, Soy un galo, gallo, galo. Vamos, andiamo. Pues estos son ejercicios isométricos. Guarda que cuando no me exposto, no echendo, me mantengo, me concentro. Por, ve, ve lo que este ejercicio, guarda. Gamba, gluten. Tú lo falla a casa, Mete la espalda al muro, sul divano, sul frigo. <ríe> Siempre un faraón, igualda. Fuerza en le gambe, fuerza en gambe, fuerza, fuerza, fuerza. En. En el canal o una playlist, ejercicios para personas que están iniciando, eh, ejercicios moderados, intensos, ejercicios de gambe, ejercicios de brazo, de per tutto el cuerpo. O leer el jornal, guardar el telefonino. Inicia como a tremar la gamba, ¿no? Vamos, vamos, vamos, vamos, andiamo, andiamo. Sí, sí, sí, sí se puede, sí se puede, vamos. Yo tengo 20 años que me aleno, 25 años. ¿Cuántos años? Oh, va bien, después te lo digo. Concéntrate, concéntrate, ce la fai. Tú puedes modificar, puedes hacer 3 minutos, 5, 10, lo que tú quieras. Depende de tu capacidad. Ok. Madre de Dios. Madre de Dios. Para finalizar, ¿eh? vamos a. Prendole nueva botella de agua. Vamos a hacer esto así. Está. Siempre intenciones. Siempre. El brazo siempre directo. O estos son ejercicios isométricos. <ríe> un grupo muscular. O un músculo no se exposta. Se mantiene. Se mantiene. Firme. Firme como guerrero Madonna, se siente la gamba, no? <ríe> si tú lo vas ahí al menos de 3 minutos y 4 minutos, vas a sentir più tensiones. più tensiones! Ya prendé mis 2 botellas de agua, me preparo. ¡Aquí! Okay. lo que ofreció, ginocchio. Esquina direita. Fermo. fuerza en el abdomen, cuesta una fuerza de espalda, espalda, espalda, espalda ¿Cuántos son fuerte tus espalda? va bien, métele aproximadamente cuesta son 2 litros de litro y medio de agua, no he preso la de 2 litros porque no riuscivo a a queudre la mano. Piego llego ginocchio, esquina directa, de lo cual puedo girar pero siempre me mantengo Vamos, vamos, vamos. Se la fa. La facciamo, la facciamo. Iniciamos a, a botar el, la gocha de, de sudores lo que no más viene. Me giro, me giro, me giro de frente, así, Guardate. Fuerza en las brazas, fuerza. Fuerza, fuerza. Si la pay. concéntrate, tú puedes prender una botella de, de mesolitri. Vamos. ¡Ah! <risa> Ay, falta fuerte le bracha va continuo, continuo, no se mola più, se mola cua, caramba, no demora madonna, debo, debo dar la espalda, la, la no, resiste, último, último, último, dai 30 segundos, 30 segundos pues estos son ejercicios isométricos, no, se senten, no giro ah ¡Ahhh! ¡Ahhh! ejercicio ¡Ahhh! ¡Ahhh! Debo... Debo alinear debo un poquito la espalda, estoy un poquito como como mole de la espalda, guarda, debo... Eh, guarda, acuerda en este test, en este alineamiento, en este ejercicio he comprobado que me manca un poquito de fuerza en la espalda, aunque se ven en cosito abultado, pero no, bullía. debo alinearme en, en el abdomen, en el abdomen, en el abdomen, rimaner più tiempo, aunque en la gamba las espalda, vale las aviso yo pío piu piu a, sueño, pibu, pibu, pibu, pibu, a, ledarme, a ledarme le a le gracias a todas las personas que han hecho estos tres ejercicios pliométrici, pliométrici, si son si son al ejercicios isométrici isométrico isométrichi <risas> me confundo si son otros ejercicios que tú puedes hacer que tú puedes hacer a casa Esos son varios varios que las tracciones son tantísimo pero por el Jordan hoy ya hemos hecho estos tres gracias miles a todas las personas que se han inscrito de cuore Pablo <risas> ay desde la espalda